Hola, muy muy muy, muy buenas y más de estamos en este partido que hemos echado en PES 2020 para que veáis la nueva camiseta de España, la nueva equipación que está utilizando desde ahora en sus partidos y bueno, Venimos a hablar de la Nations League, el sorteo que ha sido nada ¿no? hace unos días en Amsterdam, y bueno, ya sabemos que los rivales de España que son, que son, eh, son Suiza, Alemania y, Suiza, Alemania, Suiza, Alemania y oh, sí, España, son tres y bueno la verdad es que el más así el más titán es, es Alemania porque es un, es un es un equipo es un equipo muy difícil que es verdad que tenemos muy muy estudiado pues siempre nos ha costado pero sí si que es verdad es el más es como el top y de nuestro grupo ¿no? de nuestro grupo entonces estamos en la liga en la Liga D estamos en la Liga D muy bueno pues es el y ucrania es urbano, ya me son nuestro grupo es ucrania alemania y Suiza. Y bueno y la verdad es que así ah, la que más miedo da es alemania que es verdad que sí que la tenemos estudiada y bueno pero es el rival a batir porque ucrania la hemos batido suiza también otra vez entonces es un, es un grupo no de la muerte pero yo diría que es un grupo muy muy competitivo entre ellas pues alemania entonces eh, nuestro momento ahora yo diría que está en, en un punto muerto es decir no estamos ni, ni destanca, destacando mucho ni muy poco entonces estamos en un punto muerto donde estamos siguiendo mejorando estamos mejorando cosas es decir estamos siguiendo pues mejorando cosas estudiando estrategias de los rivales etc. entonces hay opciones porque nosotros ahora lo que estamos haciendo es corrigir es corrigiendo muchos errores a la hora de mejorar, claro, a la hora de la mejora. Entonces, eh, yo creo que Ucrania la tenemos que estudiar también, Suiza también, y en la que más tenemos que tener un poco de cuidado, pues en eso, es un poco Alemania. De los jugadores son muy buenos, aunque los han retirado pero no deja de ser pues eso un, una selección a, a, a batir ¿no? que ya, ya jugamos a, eh, con ellas si en no me equivoco vistoso ¿Sí? llegamos uno a uno antes del día de Rusia y la verdad es que fue un partido bastante competitivo y muy grande entonces pues pues nada pues Bueno, aquí estamos viendo un poco, estamos, lo que estamos haciendo aquí es un poco recreando el partido de Croacia, el último, de la Nations League, que hicimos dos. La verdad es que la Nations League nos fue muy bien, creo que la verdad, de la Nacios League que han hablado. Hicimos todos los partidos bien, menos dos, que fueron el de la vuelta de Inglaterra fue 3-2, de Inglaterra y 2-2 el de la Vuelta de Croacia, que fue el, el, por lo mismo, tres para Croacia y dos para España, entonces... ahí es donde ya nos tenemos que estudiar un poco más los... ahí es donde tenemos que estudiar un poco más los errores, a la hora de entenderlos, ¿no? entonces, pues... es verdad que no son rivales nada fáciles, como Inglaterra y Croacia, aunque más Inglaterra en este caso, pero bueno, le hicimos muy bien, entonces... Estamos recreando en este partido el, el, el, estamos recreando eso que se vivió y bueno pues un poco pues en bueno, el del de real fue 6-0 y aquí es pues 3-0 ahora lo veremos y bueno estamos viendo distintas jugadas el modo de juego nuevo del PES 2020 que está muy bien, las nueva Cámaras que son muy buenas, una forma Entonces pues las estamos viendo Y estamos viendo pues Estamos viendo pues eso Que tal Estamos viendo como se fue y tal Los movimientos que, es que hay que hacer Los regates, las faltas La verdad es que pez Ahora voy a opinar sobre pez eh, eh, La verdad es que este pez me gusta, pero a lo mejor es que como no puedo hacer mucho tiempo, no me acostumbro, a es decir, los disparos están muy bien, porque son los disparos, es su esencia lo real, pero el modo de juego me resulta me resulta algo extraño, aunque me cuesta, aunque me acostumbro, porque me cuesta, que tienen que ser, como tengo los dos, en tanto el como el pipa tiene que ser una diferencia entre uno y otro, entonces pues... Pero está muy bien. Yo lo tengo porque ahora, yo creo, que ahora en, en, en, en, en, en mayo vendrá el DLC de la MCOPA, que es 2020. Y más que nada, pues por eso me lo he cogido y más o menos para ver qué tal iba pez y qué tal había mejorado. Mejora, pero ha mejorado bastante. Se ven mucho en los debates, en los movimientos y todo. todo pues... Nada. Así que nada, pues aquí estamos viendo un poco las jugadas y os dejamos por el partido, ¿vale? Darle like y comentarios, ¿vale? Cualquier cosilla así por aquí, nos vemos. ¡Saúl! ¡Más en profundidad Zaporata! ¡La controla Rodrigo! ¡Cortaron un nuevo saque de banda! ¡Consigue poner su La manta arriba Rodrigo Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Se trastabilla La controla El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Modric, Rakitic, Kovacic, tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba, Rakitic, quiere jugarla rápido hacia adelante, se hace con ella.